Que no es real. Es decir, también un poco yo quería preguntar, a nivel nosotros de sociedad, de personas, ¿qué es lo que falta para que se paso se dé o sea como vosotros que habéis visto? Jo, yo eso lo he muchas veces, porque claro, yo cuando estoy aquí con un chico de Senegal, por ejemplo, es que es muy difícil acceder sí, a es el ellos. Es muy, es muy, vive, es muy, vive. sí, vive. a veces creo que nos enfrascamos mucho que, que es totalmente cierto y sí. muy importante, ¿no? Como la lucha política. Sí. ¿no? ¿Eh? y resulta que, bajas, que salimos a la calle sí. y yo soy el primero que tiene problemas para integrar a este tipo de, de, de gente o sea, por, pero por falta de herramientas, por falta de cualquier cosa ¿no? uh -huh. yo también quería preguntar a nivel humano qué experiencia tenéis vosotros de, de cómo se puede ayudar a estas personas que quizás no están en situaciones tan extremas sino que es una migración mucho más normalizada de integrar y de, y de, y de, y de pues al fin y al cabo adaptarnos, adaptarse ellos a nosotros y nosotros a ellos. Yo lo que pienso aquí en Santander, que yo es donde vivo y donde me planteo las cosas, que faltan espacios de convivencia común, porque ellos están viviendo por un lado y nosotras por otro. Entonces, pues, yo creo que eso es algo que hay que construir también. Claro. Y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 Y no solo que no nos importa, sino eso que nos enriquece. Entonces, yo he hecho en falta esos espacios de convivencia en común para conocer otras culturas no desde cerca y, y que te aporte eso. Entonces, pues algo a construir. Yo lo veo como algo a construir. Ahora, bueno, yo, yo soy de Cantabria, pero yo vivo en Barcelona desde hace 11 años ya. Y en, en Cataluña ahora, bueno, si no. Si, Consiguen que ese dinero que, que tenéis en Generalitat vaya realmente para, para el programa y un programa que sea Programa Catalán de Refugio, bueno, Programa, programa Catalán de refugio, de refugio. Y es un programa que um, está formado, es un poco um, bastante parecido al programa estatal, pero lo que hace es uh, aumentar el plazo de estas personas, no seis meses, sino que es un año, para que puedan, de alguna manera, facilitarles la intervención, la búsqueda de empleo y todo esto. Entonces, está formado por personal técnico, por coordinadores y demás, y luego estamos las personas que nos hemos apuntado de voluntarias. Y hemos asistido a unos cursos de formación, seis semanas, y una de las cosas que sí que nos explican es que porque sí que se habla de, esto, de, de la integración, o la integración Y nos explica mucho esto, ¿no? que es decir, que nosotros siempre estemos, nosotras como personas, estemos allí con ellos, que compartamos el tiempo, compartamos los espacios, pero obviamente siempre cada respetando las identidades. De, y si quieren, y si no quieren, no. O sea, nosotros, sí que les damos la opción de, oye, vamos a hacer algo juntos, vamos a encontrarlos, les ayudaremos con el idioma, les ayudaremos con si necesitan ir a algún tipo, a alguna administración, algún tipo de... o incluso con el ocio, ¿sabes? Actividades de ocio, les propondremos y demás, pero siempre bajo la... Uh, bueno, ¿no? La, la cosa de si ellos quieren o no quieren, ¿no? Y, ¿Y, esta y, esta y ellas nos quiere? ayudarán a otras cosas. Claro, claro, tienen sí, ideas idea. Es compartir uh -huh. espacios a nivel... Bueno, uh -huh. aprender las unas de las otras, ¿ves? Uh -huh.